Los escáneres aéreos simplifican el escaneado con una captura aérea, siendo ideales para documentos como revistas, libros y sobre todo documentos delicados que un escáner con cristal no podría tratar. Para digitalizar un documento con el escáner aéreo, lo primero que hacemos es elegir las características, que son Elegir el tamaño con el que queremos que salga, eh, la resolución, el color y también la carpeta en la que queremos que se guarde cuando finalicemos la digitalización. Después ponemos un documento como este sobre la alfombrilla que será especial para documentos delicados. Más adelante el escáner realizará un barrido sobre él y lo detectará automáticamente. Finalmente, una vez acabamos la digitalización del documento, lo guardamos en la carpeta que seleccionemos. Y ya lo tendremos listo para el último proceso, la postproducción.